En el capítulo anterior de Test and Grow, analizamos la fase de inicio de la floración de las Green Poison de Swiss Sheets en nuestro cultivo LED Octopus u 17 Comenzamos con los aportes intuitivos específicos para esta fase siguiendo la tabla de cultivo para profesionales de la línea Full Cream de Canaboom. Las Green Poison están a pleno rendimiento y se han desarrollado con fuerza. ¿Seremos capaces de exprimir todo el potencial a las Green Poison con este avanzado LED? Bienvenidos a Test and Grow, objetivo gramo vatio. Ya tenemos nuestro sistema LED a pleno rendimiento. Ahora ha llegado el momento de entutorar nuestras plantas y realizar una poda de ramas bajas. Con el entutorado, enderezaremos nuestras plantas de forma que unas no sombrezcan a otras y reforzaremos el tallo para que no quiebre cuando las flores comiencen a ganar peso. La poda de ramas bajas mejorará el rendimiento de las Green Poison ya que centrará su esfuerzo en el desarrollo de sus flores principales y brazos más desarrollados y descartando los que presumiblemente no alcanzarán una evolución adecuada para que su producción sea notable.